Raúl Sabiñón López, padre de Raylin Sabiñón de Asa, de 21 años de edad, quien fue asesinado a manos de encapuchados el pasado 12 de junio en el sector Madrigal de esa ciudad de San Francisco de Macorís. En el marco de sus declaraciones, exige justicia por la muerte de su hijo. Entonces la fiscalía está claro ya y todo, está claro de quién fue que lo mató, que ejecutó a León que lo mataron. Entonces no resuelven ni una ni otra. Entonces yo estoy desesperado, sabiendo yo quiénes fueron, Adiós, ahora que espere a fulano, que espere a este, que espere a qué. Y, y, y tengo yo que pedir días día de trabajo. Yo soy maestro constructor, Días de trabajo para pa resolver allá y nada, y nada. No, no, no hay nadie preso y ellos están claros de dónde son y quiénes son. Justicia, mi hermano, pues yo no quiero hacerla por mi por, por, por propia mano. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.